Gracias Carlos por ser un gran scout, por darme la confianza de poder estar a tu lado, de aceptar el reto, como lo dijo en nuestro capellán, de levantar la mano y decir si se puede. Y sé que soñaba con una asociación unida, segura, y que, y que venciéramos una pandemia, que lo hiciéramos con el corazón en la mano y que demostrábamos que si pudiésemos, Toda la membresía de la Asociación de Scouts de México, ACE, familiares y amigos que en vida fueron de nuestro presidente nacional, Carlos Enrique Montoya Key. Nos unimos a la pena que los embarga tras su fallecimiento el día 31 de enero del 2022 en la Ciudad de México, deseando pronta resignación a sus más cercanos. La verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraron. De esta manera, cuando les llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices. Porque, por lo menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien. Que Dios los ayude a hacerlo así. Últimas palabras de Baden Powell Descanse en paz. Carlos Enrique Montoya Key, presidente nacional de la Asociación de Scouts de México, AC. 1981-2022